Centenario del natalicio del dibujante Héctor Javier. A lo largo de su trayectoria, Héctor Javier siempre defendió su arte y lo realizó para sí mismo. Su vínculo con el mundo fue a través del dibujo. Es decir, lo que él no comprendía de la realidad y de su carácter, lo reflejó en la quietud, en la pureza, en la forma, en la suavidad y en la fuerza de las líneas, en las tonalidades del blanco y negro, y los pringados de color en los espacios blancos, en la sensualidad, en el reposo amante, en mujeres y hombres de la vida cotidiana, en el vigor de los viejos, en la discreción del retratado, en la mirada angustiosa de los animales o en la tranquilidad de sus poses, en el movimiento de las flores, el autorretrato para asomarse a su propia esencia. Así comienza la reseña de David Javier, hija del dibujante, que narra con gran detalle la trayectoria del artista. Oriundo de Tuxpan, nació el 3 de diciembre de 1921, Héctor Javier, se considera el más grande de los dibujantes mexicanos. Ilustró el bestiario de Juan José Arreola en 1958, fue hasta su deceso colaborador del suplemento cultural El Búho de Excelsior. Falleció en la Ciudad de México en 1994. Héctor Javier Hernández Gallegos nació en Tuxpan, Veracruz, en 1921, era hijo de Vicente Hernández Cardenete y de Doña Tula Gallegos Viñas, hermana del profesor Tomás, quien fuese presidente municipal de esta ciudad, tuvo el artista una única hermana, Mimi, por cierto era muy hermosa. Lucha Romero Zárate, recuerda que fue su compañera en clase de piano, su hermano conoció muy bien a Héctor Javier, eran vecinos, Héctor Javier era cuatro años mayor que él y lo recuerda como un niño tranquilo que acudía a la escuela Enrique C. Rebsamen, que le quedaba a tres cuadras en la calle de las Artes, hoy Sosimo Pérez Castañeda, en donde su tío el profesor Gallegos Viñas era además de maestro, el director del plantel. Siendo el artista un jovencito sus padres se separaron y Doña Tula se mudó con sus dos hijos a la Ciudad de México, en donde Héctor Javier se formó como gran dibujante y notable genio del trazo. Decía, nací en la calle principal, en la ciudad, puerto, río de Pantepec, río Tuxpan, Pantepec es su afluente, y puente, al mismo tiempo perteneciente a las aguas y arenas del Golfo de México, en Tuxpan, Veracruz, tierra de hombres broncos y artistas finos. Llegó a la Ciudad de México en 1938, a los 17 años de edad, se ocupó primero como vendedor y merolico en el centro capitalino, posteriormente realizó caricaturas por 30 centavos en blanco y negro, unos 50 las de color, en la calle San Juan de Letrán, hoy Eje Central. En 1945 ingresó a la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde permaneció solo tres meses, pues no estuvo de acuerdo con el sistema de enseñanza, por lo que se considera autodidacto. Junto con el pintor dominicano Darío Suro, instaló un taller de pintura en el Hotel Rey, ubicado en las calles de Nilo y Melchoro Campo. Allí me definí hacia el arte, principalmente en el dibujo. Opté por el camino del trabajo, la disciplina, la constancia... Desde entonces he luchado contra ese enemigo que nos arrastra a los mexicanos y que ha degradado todas las formas de la vida de este país, la improvisación. El dibujo fue su voz por excelencia. La intuyó desde niño. Cuando delineó las huellas de sus pies en la humedad de la arena marina tuxteña y la trabajó con obsesión, soledad y apasionamiento como su manera de aprender el mundo. Ese mundo que Héctor Javier trasladó al papel mediante la pluma, la punta de plata y el pincel con una inquietud permanente por el trazo definitivo. La composición libre y precisa de la línea que para él fue la razón de toda forma. Thank you. En 1958 Juan José Arreola publicó Punta de Plata, donde se reunieron 18 textos literarios de su autoría y 24 dibujos del artista Héctor Javier. Como una flecha, precisa y exacta, el libro nacería en seis días de vértigo de la voz de Arreola y las ilustraciones de Héctor Javier. Autorretrato. 1959. Autorretrato. 1962. Dibujos de la galería Héctor Javier en el sitio estepaís.com Héctor Javier realizó la exposición Las tentaciones en el Museo del Palacio de Bellas Artes en 1973. José Emilio Pacheco escribió un texto alusivo. No basta decir que su tema es el amor, es la materia misma de que está hecho el amor. Es su fisiología, su mecánica, su mística, su alquimia y su metafísica. Es el cuerpo humano, o algunas zonas del cuerpo humano, con su infinita variedad. Es el encuentro de los cuerpos que incesantemente rehacen en todas partes y a toda hora la primera pareja o el ser único, anterior a la historia, a la caída del tiempo y en la dualidad que construye el mundo a medida que lo destruye. Las tentaciones Serie Evocaciones Servidos 1978 Héctor Javier, El trazo de la línea y los silencios. El libro, coordinado por David Javier, Angélica Aveleira y Alberto Tobalín, Coedición de la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de la Cultura, obtuvo el premio Caniem al Arte Editorial 2017. Presentación del libro en la FIU Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos por allá. Estamos aquí en la FIL Guadalajara. Ahora, de este otro lado, siendo coautoras, junto con David Javier, de un libro maravilloso, un libro muy bien cuidado, editado por la Universidad Veracruzana y el Instituto Veracruzano de Cultura, que es sobre un autor excelso, un dibujante excepcional, pulcro, que jugó con la imaginación y que jugó con lo que él veía. Entonces, estamos aquí con David Javier, que es una fantástica compañera de trabajo y que eh, pues me gustaría mucho, David, que platicáramos sobre este libro. Bueno, es un libro que lo empecé a cocinar hace ocho, hace dos, hace ocho años. Este, empecé a entrevistar a los amigos más cercanos de mi padre, como Gladiola Orozco, Michelle Descombey, Rená Viles Favila, Eduardo De Chams, Pilar Rioja, Alachina Mendoza quienes me dieron un panorama muy importante sobre Héctor Javier, como amigo, como artista, como un personaje divertido, como alguien que le gustaba estar con la gente, pero a la vez le gustaba ser solitario. Mi padre se alejó del medio desde más, hace más de, de 30 años y pues obviamente se perdió un poco la obra, ¿no? entonces mi intención es que el libro... ...se difunda y se conozca la obra de Héctor Javier... ...que la conozcan las generaciones más jóvenes de artistas... ...que la conozcan los públicos... ...y, sobre todo, que haya investigación sobre su obra. ¿Por qué? Porque fue un artista que manejó una técnica... ...que se llama punta de plata... ...que nadie la hizo como él. ¿Sí? Entonces, me gustaría mucho que las instituciones... ...y los centros de investigación... ...hicieran un trabajo académico y para que lo conozcan los, las generaciones más jóvenes, sobre todo. Sí, yo creo que, como bien dices, Davi, y público en general, yo creo que lo importante de estos rescates de, de artistas, de época, es que los jóvenes artistas conozcan a estos padres, estos abuelos, que dieron mucho de sí. Y que, sobre todo en este libro que tuve la fortuna de participar junto con David, habla del temperamento y de una época, una época fundamental en la cultura de este país, donde, por ejemplo, Héctor Javier eh, era muy amigo de José Revueltas y se parecían mucho en un temperamento eh, callado, incluso osco a veces con no, los demás, así, eran, ¿no? Eran personas que les gustaba bromear y... Claro y les gustaba participar en eventos y, eh, y tal la historia de los compañeros perros en el parque hundido llamaron a un perro, le dieron una torta, hicieron una manifestación, se juntaron más perros y José Revueltas habló y habló con los perros y caminaron hacia, hasta San Ángel ¿no? entonces son cosas que ellos vivieron que poca gente sabe ¿no? también tuve una relación muy estrecha con Efraín Huerta por ejemplo fueron muy amigos con Héctor García entonces, mi padre estuvo relacionado con gente, con gran trayectoria, con gente que es fundamental en la historia de la cultura mexicana. Entonces, sí quiero que haya un reconocimiento profundo de su obra y de él como personaje. Sí, y que este libro, David, sea como un aliciente para los investigadores. Es decir, que desde la academia se vuelva a eh, revisar ese trabajo que los jóvenes artistas lo vuelvan a encontrar o que lo conozcan por primera vez. Y creo que este libro reúne textos fundamentales hermosísimos, como uno de José Emilio Pacheco, como este que dices es de Eduardo de Chams, eh, como esta visión también que desde la, desde la danza y desde el movimiento y de. Todo esto que Héctor Javier convirtió en trazo está plasmado en este libro. Y bueno, pues agradecerte la invitación que tú me hiciste para compartir esta aventura y agradecerle a toda la gente que participó con sus textos, obviamente a nuestra queridísima Miriam Kaiser, que fue alguien muy cercano a Héctor Javier y eh, bueno, agradecerles a ustedes, invitarlos a que adquieran este libro. Es un libro hermosísimo, es esos libros que da gusto ver, que da gusto tener en las manos. Es un libro muy cuidado, donde ustedes van a inmiscuirse en un universo excepcional, el de Héctor Javier. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Entrevista de Héctor Ramírez en Arte MX a David Javier y Angélica Aveleira acerca del libro Héctor Javier, el trazo de la línea y los silencios, publicado en coedición con el Instituto Veracruzano de la Cultura y la Universidad Veracruzana. Héctor Javier Dibujante magistral, uno de los tres más importantes del país, junto a José Luis Cuevas y Gilberto Aceves Navarro, el Instituto Veracruzano de la Cultura realizó un homenaje en el centenario de su natalicio, con el conversatorio Héctor Javier, el trazo de la línea y los silencios el jueves 29 de julio. Héctor Javier, Las formas a través de los años. Conferencia de la historiadora de arte, doctora María Teresa Favela Fierro. Acompañada de extractos en voz de Héctor Javier a partir de una entrevista que le realizó en 1991. Centenario de Héctor Javier. La muestra fue inaugurada el 24 de septiembre de 2021 en el Museo de Arte de Sinaloa. Recorrido por la exhibición en el Museo de Arte de Sinaloa.